Hola amigos de la armónica, estoy aquí para mostrar los tres diferentes modelos de armónica honor Rocket Empezamos con el estándar, que como veis está hecho de plástico, el peine de ABS Que hace que sea un, una armónica que funciona muy bien para el blues Pero también para tocar jazz, para tocar funk, rock... Estilos más modernos, hip hop también, que precisan pues un poco más de claridad en las notas y más velocidad. Aparte viene con una caja muy bonita, la cual doy gracias a Honor por semejante honor. Seguimos con la um, Honer Rocket Low. Como, como veis, viene el peine en azul y sería igual que la Honor Rocket estándar, pero una octava más abajo. Y ya para acabar, vamos con la Honor Rocket Amp. Su principal característica es que está cerrada por los bordes, como podéis ver. ¿Para qué se hace eso? Pues porque está diseñada especialmente para tocar con el micrófono en la mano. En este caso, con el nuevo micrófono Honor, el aire sale dirigido directamente hacia el micrófono haciendo un sonido pues, muchísimo más potente. Pues estas son las tres hojones Rocket. tú decides.